Buenas compañeros, voy rápido Llevo... Eh, bueno, da igual, llevo un rato No sé, poquito, poquito rato Llevo... 13 minutos 13 minutos y medio, ¿vale? Pues venga, y esto está contando, este no, pero... Al final total, sí, venga eh, ¿Qué nos llevamos para una tirada de entre 30 y 35? 30 y 35 3,50 ¿Vale? Eh, bueno, ya lo veis, es 3,50, no he bebido me parece Pero no queda lleno a tope pero bueno, 350 ml, ¿vale? Por un lado, esto es una mochila de 3 litros, una eh, Raylight Responsive 3 litros, ¿vale? Entonces, es muy en plan, muy, muy pro, en realidad, aunque uno no lo sea, pero la mochila sí lo es. Este es el 350 con eh, 25 gramos, en este caso, de isotónica casera, maltodestina, fructosa, eh, bicarbonato y... Sal de potasio, sal potásica, bueno, sal para la gente hipertensa, ¿vale? Para que haga la misión de sales, ¿vale? ¿Qué más llevamos? Detrás dos botellas, ¿por qué? Porque no tenemos ningún tipo de fuente, uy, no tenemos ningún tipo de fuente que yo conozca, ¿vale? Entonces nos tenemos que llevar... dos botellitas de 200 ml es decir, llevaremos un litro 150 ml para 35 kilómetros aproximadamente vale llevo otra botella detrás ¿eh? llevo dos, no saco las dos, saco una solo, pero pero van dos, hay dos botellas, vale ¿qué más nos llevamos? las llaves enganchadas con la cuerda azul para que no se pierdan, vale, la cuerda azul es la de las llaves del coche con un blister de plástico para que el sudor no le afecte. Eso por otro lado. Luego móvil. ¿Cómo llevamos el móvil? El móvil. Como hoy no hay peligro de lluvia, no me traigo la funda, digamos, de, de plástico de, de lluvia y solo llevo la la básica. Ah, se la engancho. ¿Dónde estoy? Ah, aquí. Esto cuando no llevo la es mucho más rápido. Pero llevar hoy botella y más cosas, ¿cómo llevo el móvil? Pues muy sencillo. Esto es una funda de GPS, esta parte es un poco rígida. La pongo la parte de la pantalla con la parte rígida por si me pego una leche que esto pare la pantalla. Y luego la pantalla hacia adentro, hacia la espalda. Es muy difícil que se te rompa. Entonces ya esto ya quita el sudor del móvil, ya lo quita suficiente. Y transpira, no va hermético y transpira. Suficiente para lo que yo quiero. Y ya está, llevo la música con el móvil aquí. Aleatoria la música, mp3 y ya está. Me lo pongo aquí atrás. Que con la botea es un poco más complicado. Hay que encontrar el punto y ya está. ¿Vale? Ahí ya está. Si no llevo botellas detrás fantástico. Podría llevar en su lugar de la botea pues un cortaviento o algo. Uy, como ya he buscado un día, hoy es domingo. He buscado un día que no tenga peligro de lluviar para ir lo más ligero posible porque sé que tengo que darme mucha agua, ¿vale? ¿Qué más? Nos llevamos la banda para ir controlándonos. El 82% como yo digo en plano, el 90%, 88% en subida de rango, ¿vale? Trabajando. ¿Qué nos llevamos más? Esto estoy en pruebas. No es pollo, sino que es maicena. Pero en este caso es el flan potas. Flan potas que es como maicena, bastante espeso. Y va bastante bien. De momento he probado un trozo. Va bastante bien. No da sep. De momento va bien. Llevo eso varios trozos. Luego llevamos un trocito de barrita. Un trocito de barrita. Empezada del otro día, del viernes, que me queda un, un trocito. ¿Vale? Para gastarla. Y así vamos probando además. ¿eh? Hoy no me traigo orejones, pero pues ya llevo bastante cosa. ¿Qué más llevo luego? Este ya es el primer trocito de vuelta. De la funda de la maicena, ¿eh? La maicena haría la función más o menos del sándwich, un poquito, ¿eh? la misión del sándwich. ¿Qué más? Hola chiqui, ¿quieres salir en el vídeo? Isotónica en polvo para hacer dos cargas. Cada parte de esta de la mitad da para una carga más o menos, o sea que llevo para una carga más dos más. ¿Vale? Y se hará con el agua que llevo detrás. ¡Hola! ¿Qué pasa, chiqui? Mira, ponte aquí, que saldrá... El... No, no va a llegar a salir. Bueno, da igual. Venga, venga, vete con el dueño, vete con el dueño. Que estoy grabando, no me da tiempo. Venga, más. Eh... Un gel de emergencia. Frontal de emergencia, porque se me podía hacer de noche y se me lía la cosa, porque hubo un sitio que no conozco. Hay una parte que conozco, pero hay otra parte que es nueva. No la he pasado nunca. Y ya está. Ya, ya vamos. O sea, al final es llevar cosas para cada hora, meterte algo para cada 20 minutos, media hora, meterte algo también, que sería al final el, o la barrita o, el, o la meicena, el gel de emergencia de siempre el frontal mínimo, porque en principio no se va a hacer de noche, no va a ser una carrera ni nada así muy bestia pero siempre llevarlo, si ves que hay un pequeño peligro peligrosidad de la noche, hay que llevarlo ¿vale? Y ya está el agua, poco más no llevo de emergencia, estamos en unos 22 grados hemos salido 22 grados, hay una zona que no es no es alta montaña, por eso no llevo manta de emergencia y ya está, es lo que yo me llevo esto, los cascos para ir animado y poco más es lo de siempre, no es mucha cosa las bambas, las bambas las super ultras que ya me he pedido unas nuevas, ya las enseñaré cuando me lleguen, unas nuevas de otro modelo porque este ya han dejado de hacer y tengo que cogerme las ultra pro que son muy caras entonces bueno, me he cambiado de marca, ya veremos, haremos pruebas y ya está nos vamos a grabar ya la sesión normal la de, la de entrenar, la, la larga, la tirada larga de hoy, de domingo, en principio hay que buscar por lo menos 30 y dar 35, 35 kilómetros. Y al menos, si salen 30, 1200 positivos, 1100 positivos en 30. Eh, si salen 35, pues 1400, 1500, depende por donde nos metamos. Al final siempre es lo mismo. Hasta luego, que va muy bien, Deu.